En esta ocasión quería comentarles un hecho habitual en las empresas, en cualquier organización, cuál es la utilización de datos para la toma de decisiones. No me quería referir a la naturaleza propia de los datos o de qué tipo de datos son los necesarios para la toma de decisiones, sino de forma concreta a la calidad de los datos tomados. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos en una organización y que tenemos la siguiente información. La productividad real por hora trabajada en España, medida en euros hora, es de 20. El salario medio por trabajador en España es de 20.901 euros. El gasto en I +D con respecto al PIB es en España del 1,39%. Y otra información adicional sería las exportaciones españolas están en el 50%. Vamos a suponer que esta información tomada de revistas especializadas o de informes publicados la tuviéramos encima de la mesa para la toma de decisiones y que los datos propios de nuestra organización fueran favorables con respecto a esta información. Es decir, que el salario medio por trabajador en nuestra organización fuera inferior a los 20.901 euros o que nuestra productividad real por hora trabajada medida en euros hora que en España es de 20 la nuestra fuera inferior o que nuestro gasto en I más D con respecto al PIB en España pues fuera de por ejemplo pues el 1,5 frente al 1,39 de la media con toda esta información y con nuestros datos internos podríamos llegar a conclusiones y toma de decisiones erróneas como consecuencia de la calidad de los datos tomados del entorno. Podría suceder que nuestra empresa fuera del sector tecnológico y que la media de empresas tecnológicas invirtieran en I+.D. mucho más que la nuestra o que el salario medio fuera mucho más elevado. ...con lo cual tendríamos una serie de inconvenientes internos cuando nos comparáramos con población más cercana. Con esto quiero llamar la atención de una serie de características que los datos que utilicemos deben tener. Así, por ejemplo, es importante tener en cuenta la temporalidad de los datos. Si nuestros datos internos son recientes, por ejemplo de cierre del año 2012... ...y los que tomamos publicados son de cierre del 2010... En estos dos años los cambios han sido determinantes, con lo cual nuestra información interna no puede ser comparada con datos publicados del 2010. Otro caso puede ser el de tener en cuenta la segmentación. Como ya decía, no es lo mismo que nuestra empresa sea una empresa de un sector tecnológico que una empresa agroalimentaria o una empresa de servicios dado que la población con la que nos tendremos que comparar muy posiblemente tenga inversiones en I ⁇ D diferentes. La inversión en I ⁇ D de las empresas de sectores como el tecnológico es mucho más elevado que en otros sectores. Por lo tanto, es con ellas con las que nos tendremos que comparar. Y por último, tener en cuenta la base de cálculo. Por ejemplo, en el tema de la productividad es un caso... Muy evidente, ya que la productividad real que hemos tomado como índice para la toma de decisión era medida en euros hora, mientras que en otros casos la productividad puede ser tomada en unidades producidas en, por unidad de tiempo. Con esto quiero llamar la atención de que los datos que siempre manejemos, dado que proliferan en la red o en las revistas especializadas, deben ser objeto de gestión, lo que denominamos gestión del conocimiento. Y entre otras cosas, tener presente lo que es la temporalidad, la segmentación y la eh, base de cálculo, además de la evolución en el tiempo. Muchas gracias.